Y tú, has sentido el poder del cosmos. <Oklahoma> Bata de la lámpara. Es Court, la verdad del universo. Caballeros del Zodíaco. hacemos lo que queremos.